Gracias por continuar con nosotros acá en De Mañana. Ya les decía que he visto de Elements. Les recuerdo que está ubicado en la calle 27, casi esquina Salcedo. El teléfono para cualquier información, 809-841-9955, 809-841-9955. Y nuestra invitada de honor también viste de Elements, que eh, dirige y que es propietaria de Rodríguez. Así que Jadasa bueno. tiene todos los atuendos para usted andar regia en cada ocasión ocasión Para estas fiestas de Navidad que no encuentras que ponerte, a muy buen precio están estos vestidos hermosísimos como el que Carmen el día Me puede hacer un paneíto para que la gente vea el largo del vestido, lo hermoso con este color azul milenio. Lo encuentras en otros tonos también, hermosos vestidos sí. en Hadassah, que le reitero, también nuestra invitada de honor en el día de hoy, Viste de Allí, Hadassah. Elements y les presento es la doctora Águeda Vargas, experta en migración, que está con nosotros en el Café Caliente, la entrevista central en el día de hoy. Buenos días, doctora. Sí, Un placer, día, Raquel. Hermosa como siempre. Buenos días, días día, Fulvio, contentísima de estar Elegantemente dejada. También, dejada. ¿no? también acompañada dejada. con todos ustedes. <risa> elegantemente vestida de dejada. De ah, bueno, sí. Unos vestidos tiene. preciosos de muy buenas marcas, muy buena calidad y a la moda al último grito de la moda, así Qué que nosotros estamos Doctora, wow. doctora <risa> es. a, a, esta semana que pasó ha sido una semana candente en temas migratorios por este asunto de las firmas en Marruecos, de este pacto de migración segura. Eh, ¿Qué tantas cosas hay, diferente a las leyes migratorias de cada nación, que incluso pueden poner también en sustitución este pacto a las leyes migratorias normales que tiene cada país? ¿Cuál es este, la realidad real? Realmente, este pacto, si la gente lo lee y en su, totalmente, es un pacto para protección de los migrantes y los refugiados y no vincula a los estados. Los estados pueden aplicar sus leyes migratorias sin ninguna injerencia. Simplemente esto es un pacto, es una forma de cómo cooperar los todos los estados, miembros de la OEA, para enfrentar este este este, esta situación global como es la migración, porque nunca se había visto tanta gente emigrando, corriéndole a, los, a las guerras, a la, a la violencia, a, a desastres naturales, sí, sí, sí. a las pocas oportunidades. ¿Por qué tú crees que se van los dominicanos que, que enfrentan el mar, el mar, ese mar tan, tan terrible, que se han ahogado miles y miles de dominicanos buscando nuevos horizontes? Nuevos horizontes, nueva forma de vida. Y ese, plan, ese pacto lo que busca es una migración segura y ordenada y pacífica, pero, no doctora, forzada. Vamos a permitir no, el café. Vamos a permitirle Por sí favor, que entre eh, eh, con Felicia. el café. Eh, pero no cree, no cree usted que, que las migraciones ordenadas existen a raíz de que los estados tienen sus reglas no, no, y todo el que va a entrar gracias. tiene que estar sujeto a esas reglas? Gracias. Es decir, que se excede, diría yo, la, la pretensiones del, las pretensiones del pacto. Porque entiendo que están todas las naciones dotadas de leyes y normas, y sobre todo son compromisarios de, de preservar los derechos humanos de todo ciudadano, no importa su estatus. Así es, así es. Pero es que este pacto no infiere en que, en que los estados no, se, no están obligados, no se están obligados. El, por ejemplo, la ley nuestra, la ley de inmigración, lo único que tiene que hacer República Dominicana es... A, es ponerle en ejecución y las fronteras no darle el trato que se le ha dado. Porque sí, aquí no se ha no ha habido. Este es el primer gobierno que ha hecho un intento de regularizar las migraciones con el con el programa este de regularización que lo aplaudo, muy bien, pero que no ha surtido los efectos que se esperaba ni el gasto tan grande excesivo que tuvimos superior. que tuvimos con ese pacto migratorio. ¿Lo uh -huh. Así es que yo estoy totalmente de acuerdo con el pacto, eh, eh, porque, ¿qué son los migrantes? Donde quiera que un emigrante, un migrante llega, va a aportar, va a aportar a esa, a esa comunidad. Y un ejemplo somos nosotros aquí en Dominicana, aquí en San Francisco de Macorís, la gente que tenemos los Ristes, los Muné, los Acra, los Sobrinos, los Chinos, sobrino, los chinos los españoles, toda esa gente han venido y son eh, comunidades y personas que han venido a aportar, a aportar en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto cultural. Entonces, donde quiera que un inmigrante llegue, enriquece, aporta. Nosotros, que salimos y, el, y aunque estamos el renglón de la remesa, es el tercer renglón, Aquí, porque primero están no, las está exportaciones, so, las exportaciones y luego República el turismo. La economía dominicana está sostenida con las remesas. Y luego el turismo. Parte. Realmente las remesas son el número uno. ¿Por okay. qué? Porque el, el, el, las exportaciones que están en la zona fan, franca, ¿quienes se nutren de ese beneficio? Los países de donde son esos, esos inversionistas. Y aquí lo que le deja el trabajito, que le deja a los obreros, que está muy bien, y algunas divisas. Igualmente el turismo, 20%. todos esos paquetes turísticos son vendidos fuera y todo ese dinero se queda fuera, pero el dinero que manda el dominicano que está fuera, pero aquí le traje 6 yo mil, las estadísticas, 6 las estadísticas mil y nosotros en República Dominicana, San Francisco está en el tercer, la tercera ciudad que recibe más remesas en, en, el, ma, país, en del el país, tercero, la tercera, la tercera ciudad, ciudad que recibe más remesas. Y un 87% de esas remesas vienen para el gasto común de la comida, de la ropa, de la medicina, del sosteniendo transporte, sosteniendo a la familia. Y un 13% de ese dinero va al ahorro, a comprar un bien. Entonces, somos las remesas son prácticamente que sostienen este país. ¿Y quiénes son que envían esas remesas? Son los inmigrantes. Los inmigrantes. Entonces, qué bueno que ese inmigrante que está afuera trabajando, partiéndose el lomo, recibe un trato digno. Doctora, este pacto no es vinculante, ya se no, ha dicho. No, no es vinculante. Es, Se ha sumado República Dominicana a los 10 países únicos que han, lo han rechazado. Estados Unidos fue uno de los primeros, Ajá. Donald Trump, con su posición. Eh, a qué, fin, ¿Qué beneficios tendría la República Dominicana si hubiese decidido firmarlo? Bueno, estamos diciendo justamente eso, el beneficio de sus emigrantes. Nosotros tenemos 3 millones, alrededor de 3 millones de personas que viven fuera de aquí, de la, de, de la República Dominicana y que son las que sostienen el país con sus remesas. Entonces, qué bueno sería que cuando un dominicano está fuera, mire el caso de este muchacho en Bélgica que fue agredido en el tren. Sin embargo, inmediatamente en Bélgica se, se puso a trabajar y a las dos o tres horas estaban los tres muchachos que agredieron a ese dominicano ya detenidos y presos y sometidos a la acción. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque fue que abusaron de él por su condición de inmigrante. Entonces, eso es importante, que donde quiera que haya un dominicano tenga protección. Doctora. Para que así pueda, porque eh, del hecho de tú emigrar, mira, yo he sufrido dos migraciones. Una cuando fue niña, que viene del campo de Moca, aquí a San Francisco, yo lloraba todos los días, pues yo extrañaba, yo soy campesina m, pura, neta, neta, <risa> neta yo soy una campesina Chivo, platos, ah, yo extrañaba locos, la gallina, que yo tenía mucha gallina. gallina que le echaba mi maíz, la flor yo tenía mi jardín, yo tenía mi hortaliza yo chiquita, todo eso yo le extrañaba, El ir a buscar, a buscar agua, al, al molino todo eso yo le extrañaba, yo lloraba diariamente una vecina que yo tenía que la quise más que todo el mundo en mi vida esa vieja yo le extrañaba porque ella me añoñaba como una cosa loca más que una abuela fue para mí Sí, y luego me fui a Nueva York y duré doce años fuera. Entonces, recibir maltrato, el inmigrante recibe mucho maltrato. Primero, ese hoyo emocional que te deja el tú salir, dejar sí, todas sí. Las, toda tu gente, toda tu cultura, todo lo que te gusta para enfrentarte a un medio hostil que no sabe tú el idioma, con un frío que te acaba, sí. con gente que te maltrata, cuando tú vas a un sitio y no sabes hablar, no sabes pedir, no sabes exigir. Lo que es duro, es duro, Doctora, ese maltrato. ese pacto incluye que ah, se le dé a ese gracias. migrante gracias. protección, techo, salud, también registros. No, en uno de los, en uno de los acápites, en uno de los acápites, sí. dice eso. Pero el, el, el pacto busca, más que todo, es la asistencia de todos los estados. Por ejemplo, si a nosotros nos llega una avalancha de, de haitianos, que es la comunidad más cercana que tenemos, entonces, que esos estados nos asistan a nosotros en ese proceso de, de poder dar asilo, acogida a toda esa gente, eso es lo que persigue. Y en ese, en ese, en ese plazo, en ese interín, por ejemplo, que se está eh, regularizando esa situación, esos niños que están ahí, que vinieron con los padres o que vinieron solos, no acompañados, darle protección, que ponerle el, una escuela provisional mientras se resuelve la situación. Bueno, pero no cree usted que eso cargaría y al Estado Dominicano de que se perciba que el pacto busca que nosotros seamos un receptor sin muchos problemas a una etnia que decide salir de Haití a un grupo que decide salir de Haití, que de hecho lo tenemos aquí, de hecho lo tenemos aquí, pero en definitiva, mi cuestión es, en lo que yo me opongo, es que se le dé un, un matiz de lesividad o de tranquilidad a un tema que es económico, cultural, idiomático y sobre todo de desarrollo. Ahí es mi problema. Y el problema mío, ¿tú sabes cuál es? Uh -huh. La frontera. Ese es el problema mío, que se permite el tráfico de drogas, sí, el tráfico de ajo, el tráfico humano. el No, tráfico... de ajo, de ajo lo, lo atrapan de una vez, porque José Ramón <risa> Peralta no permite. Uh, que, <risa> no, yo he estado en la frontera porque fui con la maestría de, de Derecho Migratorio y Consular de la UAS y también sí. fui con un curso que hice sobre las relaciones diplomáticas bilaterales entre República sí. Dominicana y Haití. Y fuimos a conocer el, el mercado binacional y también a los a los, a los los consulados de Juana Méndez y de y el otro es el de que está ahí cerca. En ¿El de es, Maní? No, no, no. El consulado en, en Juana Méndez y el consulado en... Arzapit. No, no. El otro consulado que está cerca ahí en la frontera. Ya. Eso es lo que hay que controlar aquí, la frontera. Porque... De hecho, nosotros tenemos los haitianos y que pasan todos los días, como les da la gana. Eso es en teoría, en la práctica nosotros lo tenemos aquí. Y tenemos, no tenemos regularización, no tenemos nada, no tenemos los nombres, no, tenemos no sabemos quiénes están ni cuántos son, ni qué hacen. En cambio, con esto lo que busca es tener estadísticas, estadísticas reales de quiénes tenemos aquí y buscar la manera de frenar eso, de frenar eso. Y okay. lo que se tiene el gobierno que hacer es hacer un trabajo serio, serio en la frontera y aplicar la ley que no se aplica tampoco. Sí. Eso es lo único que hay que hacer aquí, es aplicar. Entonces, aquí se ha tomado esto con manos muy frías, muy tibias y políticas. Eso se ha, se ha manejado aquí políticamente. políticamente. políticamente usted que, que ha habido... eso es un, una decisión política. O sea, que no es solo... Pol entiende usted también. que aparte del involucramiento, por supuesto, y verlo como tema político, que hoy día se ve la figura del presidente Medina como el héroe, porque decidió no... Firmar. La presión mediática social, sobre todo con campaña de una vez, no al pacto sin ni siquiera haberlo leído. Porque no de una vez leído. que se dio a conocer, aunque se ha trabajado desde el 2016, pero en República Dominicana no se, no se había analizado el tema. Entonces todo el mundo se fue como avalancha, no al pacto y no al pacto. ¿Entiende usted que la presión social fue la que llevó, <coughs> aparte de la intención política de reelección, a Medina a no firmar? Yo creo que primero fue tuvo lo político, porque tú sabes... En qué, en qué estado estamos, en qué momento uh -huh. estamos sí. políticamente en este momento. Eso viene trabajando desde el 2013, lo de este pacto. Y luego en Nueva York, entonces todos los países se comprometieron a que ahora en el 18 se iban, iban a firmarlo. Y, dos, y eso fue fruto, fruto de esa balanza de tantos migrantes en Europa que llegaron en el 2015 que dio fruto a que esta reunión y que se tomaran medidas para ver cómo se enfrenta esa, esta situación, ¿entiendes? Entonces lo que aquí lo que hay que hacer es eso, es, no es soberanía, la soberanía nadie no la quita. No está en peligro No la soberanía. está en peligro. Lo que tiene que muchos grupos políticos se eh, tomaron esto diciéndole y la gente que no le que no investiga que sigue eh, mandando los los, los WhatsAppes o los correitos que mandaban y todo el mundo con esta presión eso no lesiona ninguna soberanía, eso simplemente protege a todos a esos 3 millones de dominicanos que viven fuera, y aquí hay una encuesta de Gallup, que el 60 y pico de por ciento, 60, 62 Pero, por ciento uh -huh. de los dominicanos se quiere ir. Pero Doctora, mire, Pero, yo, yo, en Estados Unidos, yo, yo no he sentido en, en que nuestros emigrantes estén siendo discriminados, o, o estén siendo atacados, o hay una, no hay situaciones que, no haya, que, una que haya una amenaza. Para producir un, un acuerdo que todo lo por igual, individualmente, se está cumpliendo. Aquí se cumple el respeto a la vida. Aquí no se mata a nadie por ser migrante. Sí, pero. Y hay atención de salud. Yo he recibido. Yo he recibido discriminación como inmigrante. Ya. Yo he recibido. Fuera de aquí. Claro. Y no una vez. En no, muchas veces. Muchas veces la recibí. Lo que tiene que el que, no ha tenido, el que no ha tenido la oportunidad de vivir fuera no sabe lo que es ser inmigrante, no sabe lo que es ser emigrante es duro, es triste, sí. tu verte eh, lejos, lejos de lo tuyo, no, y, y violentado tus derechos, quizás porque tú no sabes el idioma, quizás porque no conoces las leyes, quizás porque eres una persona tímida, ya está por el color de piel, todo por todo, entonces discriminación sí hay y mucha, entonces, este pacto lo que busca es eso, minimizar, minimizar y que los migrantes y refugiados en cualquier parte del mundo tengan un trato digno. Doctora, mire, yo estuve, estuve leyendo el pacto y habla incluso de seguridad de trabajo, de ubicaciones, y eso yo lo veo como una injerencia vinculante, porque muchas veces nosotros no podemos darle ni siquiera las condiciones a nuestros propios habitantes porque tenemos unas condiciones muy especiales con relación a Haití, muy especiales, somos una sola isla, y una pobreza extrema de un lado y por otra también pobreza presente, y no podemos cargar, no podemos, no hay manera, y las naciones desarrolladas nos van a dejar solos y nos han dejado solos. Con yo estoy de acuerdo Haití. que nosotros no podemos cargar. pero qué se está haciendo en la frontera, es en la frontera que hay que trabajar, yo no estoy de acuerdo con toda esa cantidad de inmigrantes indocumentados, para nada, en lo absoluto. Es el control en la frontera y aplicación de la ley. Eso es lo único que tenemos que hacer. Eso es, lo único que tenemos es impacto. Es impacto. <ríe> okay. Pero no se está haciendo, no se ha hecho. Y no hay indicios de que se quiera hacer. Esa frontera es un desastre. Y yo viví en Haití. Yo ido en Haití en el 1977. Fue mi primer viaje a Haití como turista. Y me sentí bien acogida. Sin embargo, las últimas dos veces que yo fui, tanto con la, la Cancillería eh, Dominicana como con la UAS, me sentí ese rechazo, ese odio que tiene el, el haitiano hacia nosotros. Esa, esa, esa, esa rencilla, esa repugna. esa repugna, esa rencilla. O sea, yo te, te, si te pudieran clavar un cuchillo, te lo clavaran. Pero eso es, eso es nuestra responsabilidad del Estado Dominicano poner los límites en la frontera sin pacto y sin y con pacto, y compacto. el pacto no es eso, eso es papel, es trabajar hacer que, las que la frontera funcione y no que se vayan a lucrar porque eso es lo que hacen, quitan este este, este de la y que, que están ahí para control y simplemente es para lucrarse ellos mismos son los que venden y trafican, lo que se debe hacer es ¿tú sabes cuál? ¿qué es lo que se debe hacer en las fronteras? crear fuentes de trabajo ahí industrias, y darle a los haitianos un permiso de trabajador que va y que viene, y que no duerme en la República Dominicana, sino que pasa con su permiso para trabajar en esa empresa. Y que regrese a su eh, país. Y, que se a su país. y así tú verás que todo el haitiano que está aquí se va, porque ellos están en su cultura, ellos están en su vudú, ellos están en su pelea de gallo, ellos extrañan todo, porque son eh, culturas diferentes, totalmente diferentes si aquí se le brindara la oportunidad al haitiano de trabajar en la frontera yo te aseguro a ti que aquí nos haría mucha falta la mano de obra haitiana porque aquí, él, él, él mira los los, comer, los los que construyen ¿quiénes son que usan? esa mano de obra mano barata, de obra barata informal porque, porque, menos. porque no le paga seguridad social sí. porque lo tienen las 24 horas trabajando y viviendo la misma, en la misma construcción en cambio, el dominicano no le va a trabajar esas condiciones. Pero es el, el, primer, el Entonces, que lo busca. Para lo que la tenemos que buscar, cuáles son nuestras fallas, no buscarlo fuera, aéreo, sí. no buscarlo en estos papelitos, no es en eso, es en nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer para que funcione la cosa? Doctora, recientemente salió la cifra de 2 millones 84 mil dominicanos en Estados Unidos solamente. ¿Este pacto migratorio beneficiaría en algo a esos migrantes dominicanos? Bueno, eh, Estados Unidos no lo está firmando, eso es lo primero, no lo está firmando. Pero en Estados Unidos es uno de los países más garantistas eh, de los derechos de, de las personas, tú sabes. O sea que el, el, lo que sí nos va a afectar mucho son las políticas que ahora está implementando Trump referente a a, a todos esos procesos de, de visas, de visas de ayuda, de, residencia, sí, de ayuda, lo que ellos consideran una carga, una carga al Estado. Eh, una, una carga al Estado. Y hay muchos dominicanos que reciben algún tipo de asistencia, asistencia económica. Pero que también con eso ha habido mucho manejo equivocado. Mucha, salió una noticia ahí de que todo el que llegara a la frontera, a la a, al, al puesto de entrada migratorio si cogía algún tipo de avisa de ayuda le iba a quitar su residencia eso no es cierto eso no es cierto ah, eso es importante que se sepa eso no es cierto porque eso ha andado gravitando está gravitando en, en muchos y en gente metros. que no quiere viajar ahora no, que debía de viajar en diciembre a mí me han llamado muchísima gente doctora mire yo compré mi pasaje y ahora no lo quiero usar <risa> por esto y esto eso es mentira entonces pero tú sabes lo que hace la, la el, el, el, el medio, el Norbo y salió esa noticia y la gente se Ahora, atemorizó la, las noticias falsas tenemos falsas. que otro, en otro momento porque debemos de hablar de temas sí, migratorios de aquí, ya propios propio de, porque fuera del aire hablábamos de las sanciones que está produciendo la embajada actualmente el consulado norteamericano aquí a personas que han tenido más de un mes en Estados Unidos y cuando han ido a renovar no se las renovan dije, porque duró más de un, tie, más de un mes eso es una sanción, claro. pero también lo, lo, lo están visualizando en estudiantes que no son los que sostienen esa visa y que sus padres costean. Así es. Así y brevemente es. una reflexión de 30 segundos, ¿cómo se justifica la actitud del presidente Donald Trump de que no solamente va a firmar no va a firmar este pacto, tampoco otros que, tenga, que tienen que ver con el medio ambiente, el clima? está renuente a firmar ciertos pactos y sobre todo un país que fue formado, fundado por inmigrantes y hoy día entonces le rechaza radicalmente ¿Cómo usted lo ve eso? ¿Tú sabes que él es <ríe> él es nieto, él es nieto sus abuelos eh, fueron inmigrantes uh -huh. eh, él ganó la, realmente ahí en, en las elecciones, fruto de ese gran número de ciudadanos de los Estados Unidos que están en contra de la migración. Uh -huh. Y él lo ha lo dijo en la campaña y lo ha mantenido. Es decir, que está el, cumpliendo su agenda. Sí, él está cumpliendo uh -huh. con su agenda. Ya. Eso fue lo que él prometió y eso es lo que está cumpliendo. Bueno, bueno como interesante lo la Muchísimas gracias. La vamos a tener que invitarlo sí, lo antes posible, productor. Pero pronto. Para tocar otros temas también de, interesante para toda nuestra población. Gracias a la doctora Agueda Vargas, experta en migración. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana.